y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. Queremos exhortarlos a jugar de manera segura. Primero, juegue responsablemente. Segundo, juegue dentro de su presupuesto. Y tercero, compre sus boletos solo en comercios autorizados. Evite ser una víctima del fraude. Ahora queremos recordarles que esta noche se juega Powerball y tiene un acumulado de... 34 millones de dólares, que sí son buenos. Y Loto Cash te espera este próximo lunes con 740 mil dólares. Y la doble revancha cuenta con 235 mil dólares. Y no olvides jugar tus pegas favoritos con Wild Ball. No esperes más, corre a jugar.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 Mucha suerte al que haya usado el Wild Ball en su jugada. El número ganador es el cero. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número cero. Ahora damos comienzo con el Pega 2. Muchísima suerte, familia. El número ganador de Pega 2 comienza... ...con el número 7. Segundo número... Es el 6. El número ganador de Pega 2 es el 7-6. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 76. Ahora continuamos con el Pega 3. Este boleto en mano, mucha suerte en casa donde nos esté sintonizando. El número ganador de Pega 3 comienza con el 9. Segundo número es el 2. Tercer número. Es el 1, el número ganador de Pega 3. Es el 921. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 921. Y ahora concluimos con el favorito de muchos, el Pega 4. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! El número ganador de Pega 4 comienza con el 2. Segundo número es el 6. Tercer número. Repite el 6. Último número de Pega 4 es el 5. El número ganador de Pega 4 es el 2-6. 6, Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 2665. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, visiten loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Los espero esta noche a las 9. Que tengan todos excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. dando de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTTV San Juan 11 Mayagüez. Y estas películas que se realizaban en Puerto Rico eh, tenían un, unos elenco. Y unos créditos impresionantes también, porque, por ejemplo, la película fue producida por Ben Gradus y coproducida por aso eh, productor asociado Walter Sachs. La música fue de David Brogman y esta música está inspirada en una música folclórica de, del país. Eh, fue editada por Rita Roland, el diseño de producción de Richard Seidelberg, eh, dirección artística Carl Kent, Richard Seilbert, el departamento de maquillaje pues tienes a Helen Grisuk, Eddie Sense, Maria María Stevens, tienes en el departamento de sonido a James Gleason y tienes por ejemplo a William Schwartz, que era el, el que grababa. En la, en la cámara tienes a Morris Hart's Band. y así por el estilo tiene un, un elenco impresionante. Este... De hecho, tiene a Miriam Colón también como Technical Advisor, o sea que estaban integrados en, e involucrados en varias facetas, no solamente frente a cámara. Eh, la, la, está escrita por Mark Connelly y Arthur Forrest. Ese es Crowded Paradise, realizada en el 19.